Fue apresado por la Policía Nacional José García, residente en el sector Al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según establece el informe policial, apedreó la vivienda de su madre e intentó agredirla. Esto porque supuestamente le comieron unos pollos. <risa> No, lo mismo después que de vendí a mi casa. ¿Pero si hice de tu novia de cafetera a tu madre? No, allá no había nadie. No había nada. A mi casa. La casa no a la casa yo vendí a la por polla. Porque me comí a los pollos en mi casa y no me da, no, me, no me pedían permiso para comerse los pollos. ¿Estás tú admite? ¿Pero realmente agrediste? No. No, ya no había nadie en mi casa. Anteriormente tú había estado detenido. Pues vaina rara si no puedes dar. ¿no? Para NTN.